Buenos días, estamos en la Escuela Básica Nacional La Cumbre, Parroquia Antímano y vamos a entrevistar a una líder comunitaria de acá de la parroquia. ¿Su nombre? Olga Colmenares, soy vocera del Consejo Comunal de Portillo 2021 y coordinadora de la Escuela Básica Nacional La Cumbre. ¿Cómo ha visto el proceso el día de hoy, señora Olga? Buenísimo, buenísimo porque ha habido cola parejo desde las 4 de la mañana. Ok, la afluencia entonces ha sido bastante buena. ¿Cuál es el llamado que le hace a todos los electores que aún no se han aproximado a este centro de votación? Bueno, el llamado que yo les hago es que nos acordemos de nuestro presidente, nuestro líder máximo, nuestro presidente eterno, Rafael Chávez Frías, lo que nos delegó. No podemos fallarle, este es el momento de nosotros seguir teniendo patria, señores, vamos a salir todos a votar. Buenos días, estamos en la Escuela Básica Nacional La Cumbre, con uno de los votantes acá en este centro. ¿Cuál es tu nombre? Natanael José Villarruel. Este, Como dice ella, soy uno de los votantes de aquí y miembro de una de las mesas Y excelentes votaciones Hemos considerado que han sido rápidas ya que el movimiento ha estado muy rápido Y excelente tranquilidad y buen trato Ok, ¿cuál es el llamado que le haces a todos los votantes que a esta hora no han venido a ejercer el voto? En sí, o sea, le pedimos que vengan a votar ya que el pueblo somos todos y si no venimos a votar, entonces luego no podemos quejarnos de lo que pase. O sea, todos somos pueblo y, y Chávez por siempre y tenemos que seguir lo que nos pidió a nosotros. Ok, bueno, este es Cristi Márquez, reportando desde Barrio TV Antímano, Canal 27.